Lamentablemente tenemos que informar de otro accidente fatal que tiene como víctima a un ciclista ocurrido en la mañana de este miércoles. Recién hablábamos eh, de uno ocurrido en Luján de Cuyo, ya lo vamos a repasar, pero también tenemos que informar que esto ocurrió en Godoy Cruz. Ustedes están viendo las imágenes, más concretamente en el oeste de ese departamento, en, en la intersección de calles Salvador Arias-Ilia. Eh, Allí varios llamados al 911. Hace cuestión de minutos notificaron de un accidente eh, donde la víctima había sido un ciclista que fue atropellado justamente por un camión de basura que pertenece a la municipalidad de Goy Cruz. Eh, el hombre, el ciclista, el que conducía en el, en el rodado mello, me, menor, bien digo, que es un joven de 22 años, quedó abajo del camión lógicamente con graves heridas y luego eh, personal policial y personal de ambulancias consta constató lamentablemente su deceso, así que de esta forma se convirtió en la segunda víctima fatal de un accidente de tránsito en lo que va de este miércoles. Recordemos que la primera fue otro sujeto, eh, ahora sí nos dicen que podemos decir su nombre, Ariel Germán Castro, de eh, 30 años, aproximadamente, de 34 años, para ser más preciso, que circulaba en esta bicicleta por Calle Paso y Acceso Sur, y en ese momento, cerca de las 2 de la mañana, o al menos a esa hora fue el momento en que se encontró el cadáver, fue atropellado por un vehículo que además se dio la fuga y hasta ahora no hay datos para identificar a quién protagonizó este incidente vial. Si bien hay cámaras de seguridad... <coughs> En la zona nos dicen eh, fuentes judiciales que en un principio no habrían captado al vehículo que atropelló a este ciclista y lo dejó allí abandonado en el lugar. Reiteramos el nombre entonces de la víctima fatal, Ariel Germán Castro, de 34 años, quien justamente falleció tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Ambos casos están siendo investigados por el fiscal de Tránsito, Fernando Yunta.